pueblo. No hay nada más sincero que los ojos de un quinto callejero. Habitantes de mi tubum, dueños de este suelo. No hay nada más hermoso que en manos picando tierra, piedra, liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias. Oh, Hoy no te hablo de molestia, sino que de lo digno, que lloremos por los gases del imperialismo. Quiero hablar de amor, pero de ese amor sin miedo, puño y indomable, que arde como el fuego una juventud libre de un idioma que controla como cómo droga y al final te, te deja, deja en coma. coma quiero hablar de los predestinados marginados Hoy se pone la capucha. A, A todo aquel, aquel que, que siente el de un marichi hueo. Por lemur, bon. le bon. Catrileo, Valdés y Catrillanca. Me siento en casa, entre la gente, gente que, que trabaja, trabaja, soportando los químicos en el aire que nos dan. El el ejemplar cumplir. es la decisión de los cabros. Parado, Parado en los cruces, dirigiendo los semáforos. Paco aquí no se para. Al final el pueblo el es el que da la, la cara. Cuando de las hojas del capitalismo se desata Estoy hablando desde adentro y no de afuera, afuera Lejos del paternalismo de, de la, la mente europea. europea Por lo tanto la primera línea no, no es una moda, moda Que culmina cuando hay que convivir con la pobla Hermosos perros, perros niños siendo, siendo, siendo parte de, la, de historia, la historia Ya consciente que lo criminal potencial está en la pobre y en la fuerza de su gente Manipularon nuestras mentes con, con estupefacientes pacientes, Convirtiendo a luchadores en, en adictos delincuentes. delincuentes Fragmentaron nuestro pueblo utilizando la pobreza Educación clasista ha sido pan en nuestra mesa Nació la libro inútil base de la xenofobia Que defiende privilegios de, de los padres, padres de la historia Hay mucho que aprender y estamos, estamos claros Que entre oprimidos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 Años de mentira, de falsa democracia